Egan Bernal, Egan Arley Bernal Gómez, Bogotá, 13 de enero de 1997, es un ciclista de ruta colombiano, proveniente de una familia residente en el municipio cundinamarca el de Zipaquirá, en donde transcurrió su infancia e inició en el ciclismo. En 2019 se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia, el maillot Amarillo. Inició su carrera desde muy joven en el ciclismo de montaña cumpliendo en categorías inferiores, donde logró sendas, medallas de plata y bronce en los mundiales de 2014 y 2015 en categoría Junior. Para 2016 hizo la transición al ciclismo de ruta al ser contratada por el equipo italiano Androni Giocattoli de categoría profesional continental. Durante las temporadas 2016 y 2017 cumplió con actuaciones destacadas ganando la camiseta del mejor joven en varias competencias y algunos triunfos en la general de carreras continentales, además del Tour del Porvenir 2017, lo que le valió para ser contratada por el equipo SKY de categoría de la Unión Ciclista Internacional World Team a partir de la temporada 2018. Su debut en la categoría World Tour fue impresionante para sus 21 años con actuaciones destacadas en el Tour Down Under, la Vuelta a Cataluña, su primer triunfo de etapa y podio en el Tour de Romandía y la clasificación general más dos etapas en el Tour de California. Además, obtuvo el campeonato de Colombia de ciclismo Contrarreloj y la Colombia Oro y Paz ante los mejores ciclistas de su país. Estas actuaciones motivaron que su equipo lo llevara a debutar en una carrera de tres semanas en el Tour de Francia donde se destacó como gregario confirmando sus condiciones de corredor de grandes vueltas.